Un poco más derecho libre. 5 segundos. Bueno, 3, 2, 1 pueden ir contando. ¿Se ha querido? En Pinilla todo el tiempo conmigo, vámonos Listo, teniente Toma la punta Vamos chicos ¿La Ellos, ellos van a tomar la punta listo Nos vamos a seguir pero no tan distanciados En caso de contacto pues ya Desplegamos Hacemos una acá, chicos un momento De kilo para papá cambió Se queda kilo Ey, tomen el agua de la... Uy ojo con esa culera huerta. Uy 5-4 ¿Qué ves? Una cascadera Se la de, de igual forma los pueden brindar apoyo en caso de ser necesario Recibido, cambio corta. User disconnected Comeras, from your mares. channel. Listo, continuamos ahora. Continuamos, continuamos. User joined Copio your bajo. channel. ¿Alguna novedad, pinilla? No, no señor. Copiado. User disconnected from your channel. Sí, silvio está baja, silvio silveta baja. Silvio está pendientes. Silveta está baja, atrás Pasa la voz. Bajo, bajo. User joined your channel. Confirma. La juega con los lados. Listo, la juega. Cierra todos. Tome en árboles de cobertura. No se separen mucho, que me pueden escuchar. Delgado, conmigo. Hey, empieza a extender la zona. Derecha a izquierda. Pinilla siempre conmigo. Listo. Claro, señor. Entonces, extiendan. ¡Ey! Todos abajo, todos agachados. Delgado, ¿logras localizar algo? Negativo, no veo ninguno. Sí. Y luego, ¿me confirman si me tienen visual? Cansa de ver. 560, ¿tienen ustedes una pluma a las dos en punto? piado. ya me confirmas tienes el vigía que tengo justo a mi 12 en 50 estamos pegados estamos pegados ojo estamos pegados Yo no. me tocaba, necesito que me ayudes con el personal listo vamos a ir desplazando para esta zona en la a las 12 en no, punto vigía. tengo vigía listo vigía afirma lo lo vi ya lo vi, ya lo vi. Chichos, madre, de mi novio de mi novio. Confirmo, son dos puntos de vigías. De no señor? Sí, más a la pluma. es posible. Pluma, pluma, pluma, pluma. Cogió, me cogió. ¡Ah! Ah. Ah. ¿Todo ok? ¿Todo okay? Entonces desplegar un poco más a la izquierda, señor. Volcosa, volcosa, volcosa. Personal infantería. Robo 11 de, robones de la pluma. Cúbreme, cúbreme. Uf. Uy, uy. Filas, filas. Aguanta, aguanta. Ah, ah, ah. Sin visual, sin visual. <ríe> Pegando un bobo blanco. Copiado, buena. Fantasía, dos en punto. esperando que yo lo trate cualquier cosa. ¿Qué infantería de este garita. puta. Cargando. Yo <tose> no visual. ¿Qué vehículo? LLL. ¿Vehículo dónde? va. Desde nuestro 12, sí, sí, sí, sí. ¿Qué camión, mierda? camión, camión. Cuando pueda, por favor, alguien informe que no tengo permiso médico. Sí. ¡No, suelo, chulo. Conductor. Listo, manténganlo ahí, manténganlo ahí, manténganlo ahí. Calma. ¡Uy! hasta el fuego, hasta el fuego! RPGs, RPGs, Vamos avanzando. Okay. Sí, pero operativo señor. Mucho más movimiento. Sí, apunta para aquí. Lo sigas papá. Me copia, me copia. Siga, Aquí lo tenemos a gente de unidad, caído, Confirma no, el comunicado. No le copié, no le copié. Tenemos al líder de escuadra caído junto con la mitad de los operadores. Un mover de nuestra posición, copiado médico. Copiar, lo tengo en visual. Mantenga que ya voy para allá. Médico. Correcto, mucho cuidado del no están rodeando. Médico. Y llama al médico. No, se ocupado, tenemos tengo casi todo el equipo allá caído. Puedes solicitar el andamiento. 100 metros o 200 metros de luma amarillo hacia el eco, no hay eco. Eco listo. De kilo para a cambio. De kilo para a cambio. Arpía solicitamos al andamiento de nuestro 20, 100 metros aproximadamente al noreco de humo amarillo. Cambio. Arpía, camino. a su médico que ya puede proceder. Recibido, cambio y corto. No, pero estamos en el estadio, no, que se atiende el solo eh, Tengo a todo el otro equipo caído Vamos Ey, eh, avancen hasta el vehículo Punto de cobertura acá y el de la esquina lista A ese, no sé quién acá Vamos, vamos Toca que te vayas por ese lado eh, no sé por 140 Landón Landón Landón Landón, me copias listo, ve, ve con el médico, ve con el médico, va humo Amarillo, dale escolta, no te despegues de él ¿Especialista? No, muy bien los ausentes. Ey, ¿me copias? ¿Especialista? Sí, sí, sí. Con Mejía todo el tiempo listo, que necesito que le estés hablando. Solita voz, ablandamiento y mantener la zona. Equipo Tauro caído. 20 amarillos, confirmamos, ya que ya Kilo Ey, ustedes dos, hacia la izquierda, al árbol que tenemos a la izquierda listo Copi, vamos Mejía, al árbol que está a la izquierda Vamos Ojalá esto más nos tengan en visual desde ahí la pila firma le doy cobertura al señor cargando lo sigas sigas más ese señor que ya le llegó Limpio, bueno, buena, buena, señor, cuerpo a tierra, cuerpo a tierra. No me da, no me da, no me da, dime, bien. aquí, kilo 1, ¿me copias? Lo recibo, kilo. ¿Me confirmas, el médico ya está con ustedes? Afirmativo. Está tratando a los heridos. Copiado, quedo atento. Kilo, este es papa, solicito estatus. Eh, dile kilo, que... Le informamos. Unidad tauro en recuperación, unidad kilo manteniendo zona, dando cobertura, cambio. Eso. Bien Bueno Uf, fue pucho. 5-4 Me confirman que el humo blanco es aliado o enemigo Humo blanco dentro de complejo, enemigo, confirmo, humo blanco dentro de complejo, enemigo Pero... <risa> La bomba, tío, de una... <risa> <risa> De kilo para arpida cambio Adelante kilo solitamos abortar al andamiento, mantenemos zona, solitamos información desde el 20 de objetivo cambio PUTA Uy Tengo Calado Calo 5-4 mantenemos entonces como el lo táctico Kilo Corte Está bien, bien, bien. Oh juega, puta Justo a tiempo a dar en el chaleco bien bien bien no no pasó pero sí, el gol paso en entrada entra, entra. y lo le confirmo en la primera pasada visual de múltiples tangos dispersos por el complejo no más de 10 también visualizamos un BTR en funcionamiento y otro BTR inutilizado al igual que una batería antiaérea. Visualizamos también ¿no? una cuartel general, se podría decir, color verde, está intacto. Y eh, a lo que parece la entrada, unas garitas con dos operadores adentro de ella. recibió eh, a aquí kilo, cambio y ¿Qué hacemos con ese allá? Es antiario, porque me preocupa que lo lleguen a usar, señor. Arrobe. Arpía uno saliendo del ataque. Lo decidí, sí, arpea, acá, acá. Herrera, llegando, llegando, Herrera, llegando. Herrera. Herrera. Eh, teniente, pues por nuestro flanco está al parecer limpio. Yo no sé si podamos ir avanzando. Ah, ok. negativo nada o algo, al menos pueden utilizarlo. Ok, ok. Solicito un bombardeo ahí rápido sobre eso. Aún <ríe> oh, muy cerquita. Desplegó un molanco allá. Y lo que lo la situación donde están Régalame su 20. Le confirmo, estamos a 25 metros exactamente al North Whisky. Eh, tenemos la visual del complejo desde las dos puertas que hay acá y todo sin coche. Cambio. Deme un, deme un QAP de dos minutos y ya procedemos. ¿En personal. Copiado, mientras tanto te actualizo con la información. Tenemos Sí, Informo. Oh, Nos mantenemos en nuestro 20 No tenemos antitanques. Estamos ya con operador Ya dicen pero tenemos Innovación. apoyo con el y algo Seguimos a la espera, cambio corta 5, 4 Velo, velo, velo, velo, Se salió uno, pero no lo veo Aquí por el punto vieja que tenemos a las 12, uh, <tale> a las 12. están ubicando ahí, velo, velo, velo, velo ¿Eh? Veo ahí, movimismo ahí, velo, ahí. Que me recibe Soliciten al radiooperador que se comunique con mando para que a mi operador Cárdenas le manden solicitudes médicas, permisos. Los Copiado, denme Vale. Escúchese, señor. ¿De kilo para papá cambió? Siga, kilo. Papá, solicitamos revisar el certificado médico de Cárdenas. Solitamos que pueda ingresar. 5-4 ah, no me deja ver nada. Se movió por carita. Eh, Va uno a la izquierda, ahí está. uy de un pepaso, buena. ahí iba saliendo uno 1 y 2, lo tenemos arrastrando la zona, estamos recibiendo fuego de suficería desde el punto. Lo retiramos para prevenir posibles daños hacia la zona 9. Recibe a FIA. Chilo, Chilo, vamos con la solicitud. Adelante, Chilo. Eh. Le confirmo que en un minuto está, está 5-8 ...para esta visualización, cambio cuatro, Tengo Reto Reto, re y... Reto. que le un poco, están muy bajos, cambio ya nos estamos retirando Kilo, vamos a cerrar, hacia la Repo. En el humo Ya, deja los que se vayan entonces Recibido, cambio Papá, papá, me confirma el estatus de solicitud, cambio Agilicen so, so, la so, solicitud No, nada Se hizo uno, se hizo uno Ah, oh, pero nos tiene ubicado Firma, sentada, desentada, calle ¿Dónde? Hay una Garita y vi uno de calle principal, señor. Y estos manes están disparando para allá? Pero lo veo. De justo, Es que está... No sé, es punto ciego, señor. ¿Y estos manes? Ya los vi. Sí, señor. Sí, sí. Vemos la confirmación de este gente. Pa, pa, pa, pa. Estatus pa. de solitud. RPT, de repete. De Estatus de solitud de soldado que apenas. Verde, verde, verde. Le copio, me notifica, mando que ya está todo. Eh, sin coche ya a su médico o a su posición. Bueno, ya viene el médico. Pero se está desplegando mucho hacia todo, señor. El camión. Firma. Ahora aquí Kilo me confirma, podemos continuar el avance, cambio Vamos a entrar por la entrada del sur Copiado Esto que se recupen Siguiente orden cumplida, todos los operadores de Tauro, ¿cierto? Están 5-7 5-8 Quédate quieto, pinilla No tengas que Entonces son estos locos ¿Es ¿Eh, ciegos! No, mal hecho, vámonos No te muevas mucho, pinilla, espérate, espérate, espérate, espérate, que estoy probando sangre Estoy líquidos Encuña, en cuña listo en cuña en cuña, en cuña en cu señor ¿Querés que nos podamos meter de este lado? No. Vámonos. Sí. No, señor. Nada, nada. Eh... Seiso, ¿no? reviso. Hay puerta de ese lado. Yo no. Hay carita. No, vámonos, por acá. Vamos. Vamos, oh, vamos, moviendo, moviendo. Voy segundo. 5-4 kilos, quedó a la espera de los informantes. Arriba. Y a uno, de a uno, muchachos, a no uno. Ven bueno, al camino. Ah, bailando. Copy, copy, copy. ahí. Copy, copy. ¿Quién lo me recibe? Te copio, estoy en el centro del complejo, cambio. Me, me tira. Pasó ¿no? Paso. El pinilla es marino Pinilla, ¿tienes o no Eh, ya le confirmo. Sí, señor. Sí, señor, lo dispongo. Ah, qué joda para llegar a este Conocimos complejo. El 20 del objetivo, Arpia 1 atacando desde las 2. ¿Ya hay gente buscando? Arpia 2 mantiene en la zona vuelo táctico a la espera de extracción de Arpia 1. Estén a los. Civiles, que lo saquen. Te rogo, se van los civiles. Afirma solamente. Sí. Rara, civiles, Cárdenas. No Cárdenas, baja y lleves a uno. Copiado. Confirma, confirmamos solamente. Pase, pase. Saquenlo rápido, saquenlo rápido. Me avisa cuando está aterrizando. Cuidado, no los exponga. No los exponga. Tenerlos preparados, tenerlos preparados. Siempre están los preparados preparado. Dele, dele, dele, dele. Listo. ¿Hay personal disponibles en el UH? Los que alcancemos. ¿En el UH? Ah, entonces, ¿Pero? En el Huey, en este. El Huey, perdón. O, pero dicen que sí es lo mismo, UH. Pero, lo pero no dicen no, que son los dos plazas, No entiendo. Y personal disponible? Vayan los 3D-13 Antes de buscar a... Esa era? Que nos vayamos, bueno vámonos entonces, vámonos Entonces, subanse Vamos, vamos, vamos Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ando más hacia ahí Procaridad No sé cómo me salí ahí me quedo con el rodel mejida. ya, ya, eh. yo me quedo acá. Espera, Blanco, venga para acá. Hágale, hágale, hágale. hágale. Subimos. Sí, sí, suban, suban, suban, suban. Baño, suban? ¿todo? ¿todo? Bueno, bueno, bueno. Oye, voy, ya, es mora. Correr arriba. Verna arriba. Huertas arriba. Blando. pegar ahí Blandono, a la metro que a palanca ¿quién se quedó? Breve blandón ¿quién más? el sargento, esta mejía y otro más